Bienvenidos amigos, ya somos 125, felicidades. felicidades, ahora empezará el especial, pero antes un poquito de publicidad, que para eso somos partners.